Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 31 Y esta vez que no vi, nos enfrentamos a XK9 Es una alianza brasileña, de la cual tenemos que tener cuidado Ellos ocuparon el segundo puesto en la temporada pasada Entonces sabíamos que iban a ir con todo Y bueno, me tocaba compartir línea en la sección 1 con mi compañero el Tomo eh, Luego, luego, eh, ataqué al Havoc y vi que me dejaron incineración Se me había ido el pedo y pues esperé a que se activara el envenenamiento en el havoc eh, Para que así pues no me dejara ninguna desventaja Porque como ustedes saben eh, Pues Warlock es inmune a... El envenenamiento Y vean nada más cuánto daño me está haciendo ese, Esa incineración, entonces Por eso es que volví a esperar eh, Me perjudicó, fíjense El haber utilizado potenciador tecnológico No me sirvió prácticamente De nada en esta pelea, solamente la alargó Y por eso decidí ya después No utilizar especial 2, sino es Utilizar el especial 3 Entonces aquí utilicé especial 3 Porque eh, Así todo el daño de mi especial 3 Iba a ser eh, pues ahora sí que daño en el havoc Y no iba a activar el Indestructible Recuerden que el Indestructible lo activa cuando consigo yo una barra de poder Y justamente cuando lo dejé en 1% de vida Que voy y activo el Indestructible porque rellené una barra de poder Esperé a que se terminara y listo Un golpecito más al havoc y a dormir a su casa Perdimos algo de vida debido a las desventajas Pero pues no hay pedo, ¿no? Aquí estaba yo viendo cómo iba el mapa. En esta ocasión a mí no me tocó asignar en el grupo 1. Le tocó a mi compañero Joao. Y bueno, me tocó traer a este equipo. Ahora bien, no me había fijado, chavos. Eh, de hecho, voy a dejar esta pelea en slow motion. Bueno, en, eh, en velocidad normal. No velocidad rápida que suelo poner a las peleas de Quake. Pero fíjense en la potencia. No me había yo fijado... Que esa Kitty Pryde era rango 4 de 6 estrellas, chavos. Así es. Y bueno, eh, mi estrategia, como siempre al inicio, de Kitty Pryde, eh, perdón, al inicio de la pelea contra esta Kitty. Pues es hacer el estilo de parada y eludir. Parada y eludir. Y cuando ya la turda, porque por lo general siempre todos los enemigos despliegan con flexibilidad al 5 de 5. Eso beneficia a Quake para poder conseguir destreza cuando la conmoción está activa y así no eh, darle poder en este nodo al enemigo porque en este nodo cada vez que, cada vez que tú activas una ventaja te la eh, anula y esa, esa ventaja que tú tenías la convierten ellos en poder creo que en este nodo eh, tienen un 50% de eh, generar poder, o sea que si te anula una ventaja Genera la mitad de una barra de poder Entonces, es de cuidado Hay que tener cuidado, por eso yo siempre Al inicio de la pelea, eh, casi casi Con todos los luchadores que me ponen aquí Y tengo que utilizar a Quake eh, Peleo de ese estilo Hago parry y justamente cuando Va a terminar el, bueno, O sea, termina la, El aturdimiento que le hice por la parada Al enemigo, por la flexibilidad Que ellos desplegan eludo y la conmoción todavía está activa, así de esa manera no manula la destreza, no genera poder, aunque igual se podría hacer de que anul eh, eh, eludo dos veces seguidas y ellos generan la mitad de una barra de poder y luego yo consigo la destreza, pero eso hay que tener mucho cuidado porque si en dado caso llegases a liberar tu eh, golpe fuerte con quake sin querer, le vas a generar una barra de poder y ya no vas a poder seguir quakeando, vas a tener que baitear el especial 1 del enemigo y se puede complicar muchísimo la pelea. Y bueno, recuerden ustedes que cuando eh, llevas al luchador, eh, sea cual sea, eh, eh, al enemigo al 50% de vida, se va a activar, o sea, este va a activar ya sea una curación o un acopio de poder, ¿ok? Si tú le dejas una desventaja que reduce la precisión de habilidades al enemigo, o sea, por ejemplo, con moción... Si la conmoción está activa cuando se va, eh, cuando el enemigo llega al 50% de vida, activa regeneración. Entonces, esto es lo que tú buscas siempre al utilizar a Quake. En algunas ocasiones activa el eh, acopio de poder y eso puede perjudicar mucho la pelea. Sobre todo a Quake que depende mucho de que los enemigos no utilicen especiales. Y bueno chavos, vean nada más. Llevamos 3 minutos en esta pelea y... Eh, se ha alargado, porque recuerden que Kitty Pride cuando ya tiene tres eficiencias y, y dashea hacia ti, activa el incorporio. Y cuando se incorporea, eh, pues se vuelve inmune a todo. Entonces, por eso es que se alargó la pelea. Y yo me quedé así de que, ¿what? ¿Por qué tardé tanto en esa pelea si antes la hacía más rápido? Ya luego chequé el perfil de esa persona y vi que era rango 4 Kitty Pride. Por eso fue. Y bueno, ahora me tocaba bajarme a este Weapon X en el nodo 26, amigos. Chulada de pelea, chulada la verdad Me encantó esta pelea Aquí, ¿cuál era mi estrategia? Tratar de ni siquiera bloquear ningún golpe Obviamente no aturdirlo interceptarlo más que pudiera Y vean nada más, esas tres interceptadas seguidas Sin problema alguno eh, No me quería utilizar ningún especial El weapon X, a pesar de que lo estaba yo baiteando Para que utilizara, no Entonces dije, bueno, vamos a eh, Tratar de llevarlo a 25 de rabia Con puros golpes, me faltaban dos golpecitos Para que él consiguiera la rabia 1, 2, listo, me echo para atrás, utiliza ahora sí el especial 1, desgraciado, y boom, ahorita intercepto re bien cuando iba a correr hacia mí, vuelvo a interceptar y mocos, estaba activo mi virus, le tiro el especial 2 para activar las demoliciones y vea nada más ese daño, aquí vuelvo a echarme para atrás, espero una entrada que me dé ese weapon X y listo, vuelvo a interceptar, sin problema alguno de esa pelea, una chulada, me encantó por el... Por la forma en que peleé, la verdad me encantó Y ahora me tocaba bajarme nuevamente a Penny Parker en el nodo de Spite ¿okay? Este nodo yo prefiero sinceramente en lo personal hacer solamente parry Parada, eludir, parada, eludir o sea, que eluda sola la quake y la parada. En muchas ocasiones, como nada más eh, no soy tan rápido al poner con eh, mi dedo, me termino comiendo el segundo golpe de su gancho. Pero para eso siempre activo potenciador de invulnerabilidad por situaciones como esta. Y bueno, eh, fue muy fácil, la verdad. Eh, de esta manera no te arriesgas a que pues consiga poder arraudales y se complique mucho la pelea. Ah, he visto en ocasiones que compañeros o incluso enemigos han... Perdido eh, esa pelea contra Penny Parker. Si ¿Sí ven eso, negro chavos. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, no. Eh, ahora sí que, pues ni modo. No grabé eh, las últimas peleas que me tocaban. Vieron que me tocaba un mangok. Me tocaba un longshot en el nodo 51. Sí, 51. Y una hechicera suprema en el nodo 54. Como ustedes pueden ver, faltaban 8 horas en la guerra para que terminara. Eran las 5 de la mañana de México. Me había despertado a las 4 y media. Y eh, desgraciadamente, pues andaba todavía medio dormido. Y como vi que cuando desperté, mi compañero el Veroman había muerto... Y contra un mollo, de hecho luego pueden ir a ver su video que se murió contra un mollo eh, Tenía yo que bajarlo, entonces estaba dudando si utilizar a Quake o utilizar a Magic y pues al final decidí utilizar a Magic, me quité mi potenciador místico y lo pude hacer eh, La verdad, las últimas cuatro peleas que tuve con Magic fueron con ella, desgraciadamente ella fue la MVP Pero pues se me olvidó grabar una disculpa nuevamente, les digo chavos, se me olvidó la verdad eh, Pero pues estaba yo dormido, eh, <ríe> estaba yo, bueno no dormido, estaba yo despertando, estaba yo todavía medio dormido pero fueron muy buenas peleas, no morí. Y pues eh, prometo, prometo la verdad poner más atención. Creo que esta es la segunda vez que me sucede. No me había sucedido eh, más que un, en una ocasión. Y pues sí, al final el resultado... Fue una pelea, perdón, fue una guerra muy cerrada, chavos. Eh, al final, XK9 terminó muriendo 7 veces y nosotros cometimos 5 errores. 5 bajas morimos, de las cuales 3 fueron de mi grupo. Eh, empezamos muy bien la temporada en el grupo 1. y ahorita ya dimos nuevamente tres bajas. Yo creo que eh, hay que cambiar algunas cosas. Eh, bueno, yo, yo no asigné, pero una que otra asignación no me gustó por el tipo de luchador que se envió. Eh, eh, obviamente eh, eso se entiende porque pues los luchadores baneados que, que te ponen pues eh, se pueden, pueden complicar sobre todo la asignación así que pues bueno al final ganamos eh, fue una guerra muy pareja les digo desde el inicio pero eh, conseguimos la victoria eso es lo que importa y pues vamos dos al hilo esperemos continuar así y pues chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho Bye.